Como consecuencia del periodo de inestabilidad política, de cambio social y político que se produjo en el norte de África, en el Magreb y en varios países árabes, lo que fue conocido como las primaveras árabes a partir del año 2010, eh, hubo una, una acentuación eh, especialmente motivada por la guerra Libia primero y Siria aún, aún en curso, una acentuación decía de la Uh, crisis migratoria en el Mediterráneo, lo que fue, ha sido llamado, y lo que conocemos todos, quizá mal llamado como la crisis de los refugiados o la crisis de los refugiados sirios. Esta, sin embargo, esta situación, centrarnos solo en esta situación, no nos permite comprender en toda su complejidad y amplitud la cuestión migratoria en el Mediterráneo en nuestros días. Primero porque eh, ya era una situación dramática antes de la década de los 2010 en adelante, mucho antes, muchos años antes, el Mediterráneo ya planteaba un problema, en términos humanitarios, de una enorme gravedad y eh, porque previsiblemente esta eh, crisis migratoria o esta situación migratoria se va a prolongar, mantener eh, en los próximos años. El Mediterráneo eh, viene siendo de hace tiempo y es eh, una frontera, una brecha que marca una línea de desigualdad en el orden demográfico y en el orden económico tremendamente profunda y eh, esto hace eh, previsible de acuerdo con las tendencias de nuevo demográficas, las tendencias económicas e incluso las tendencias tecnológicas o climáticas prever que la la, la crisis migratoria o la situación migratoria se va a mantener o, o profundizar en los próximos en los próximos años. Lo que sí nos ha permitido eh, la llamada crisis de los refugiados pensar o evaluar es el alcance y la solidez del sistema europeo de, de asilo y de protección de, de, de los derechos fundamentales de los refugiados y de los migrantes. Y la respuesta europea ha sido claramente decepcionante. Podemos evaluarla en términos jurídicos y en términos políticos. En términos jurídicos es cierto que en la historia de la construcción del proyecto europeo la cuestión del asilo y el refugio fue siempre eh, marginal o colateral. No estuvo muy presente en la agenda, no lo estuvo en sus orígenes, en el tratado de la Comunidad Económica Europea. No lo estuvo tampoco eh, en el tratado de, de Roma. Un poco más, pero muy poco, en el, tras el tratado de Maastricht y solo se dio un paso adelante hacia una política común de, de asilo... ...en el eh, Tratado de Ámsterdam muy recientemente, a partir del año 1999... ...donde ya eh, en adelante eh, sí se establece una serie de mecanismos... ...como una directiva del Consejo de Europa del año 2001, de junio del año 2001... ...que sí habría podido, eh, que sí permitía, daba recursos a la Unión... e ...instrumentos para atender a episodios eh, excepcionales como el que ocurrió... En, en estos años 2014, 15, 16, eh, responder de otra manera. ¿Por qué la Unión Europea no fue capaz de responder? Bien, porque, y aquí viene la dimensión política del, del, de la cuestión, porque no tenía eh, o no fue capaz de articular una respuesta política común a el reto que la crisis de los refugiados le, le planteó, eh, permitió en términos de, de atender a las demandas de la sociedad civil y no lo permitió en términos de... Eh, imponer de una autoridad que impusiera una política común a los estados miembros. En ese, en ese contexto eh, todas las respuestas fracasaron. Por otro lado demostró que más allá de las posibilidades jurídicas y de los problemas políticos eh, la política migratoria de la Unión Europea eh, tiende a priorizar lo securitario sobre lo humanitario. Eh, en ese sentido aunque se ha hablado de un giro securitario en la política migratoria lo cierto es que habría que hablar de una profundización securitaria pues ya era prioritaria la uh, política interior sobre la uh, política común de, de asilo la política interior de los estados miembros sobre la política de, de integración y de asilo ¿en qué se basa esa profundización securitaria? bien en la... Eh, en las alianzas o acuerdos bilaterales con terceros países a los que se eh, digamos que se le encomienda la gestión bajo otros estándares mm, en cuanto a lo que se refiere a la garantía de los derechos fundamentales con otros estándares eh, la, el control fronterizo, ¿no? los acuerdos con Turquía, los acuerdos con Marruecos eh, supeditando además la cooperación o la ayuda a la cooperación al desarrollo a la aplicación de esos controles o de esas políticas de control y de vigilancia fronteriza por la inversión y desarrollo de una serie de tecnologías de vigilancia y control que claramente están orientadas a la seguridad y no a la atención de las necesidades humanitarias o la defensa de los derechos fundamentales de los, de los migrantes y por último la sustitución de una serie de operaciones, eh, operaciones marítimas que habiendo estado más orientadas al rescate y a la atención de, las, de, la, de, de los migrantes, ahora claramente, bajo el pretexto de la lucha contra las mafias, vuelven a ser de nuevo operaciones militares más orientadas a la vigilancia y la seguridad que al rescate, al salvamento o a la defensa de los derechos eh, fundamentales. La intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la OTAN en el año 2015 claramente muestran esa esa profundización securitaria.